Bien, hoy vamos a tratar la composición circular o el funcionamiento circular de una obra. Esto, eh, del punto de vista gráfico, serían cuatro círculos concéntricos, ¿bien? En el círculo del medio más pequeño son los responsables de la obra, es decir, puede ser el dueño de la empresa, los arquitectos directores, el director de obra, eh, los capataces, los maestros, maestros de obra, los encargados de obra. Es decir, ese es el círculo central y del, el cual ese es eh, la columna vertebral de la empresa. De, de la obra, digamos. ¿no? Son los eh, integrantes de la empresa que forman la columna vertebral. Luego hay un segundo círculo, el que yo llamo el núcleo duro. ¿Qué es? Es el personal ese que tiene mucha antigüedad, que son muy profesionales en lo que hacen, asumen responsabilidades, eh, en general no faltan a obra, faltan muy poco, este, sienten su trabajo de una, como una vocación, es decir, no van a la obra a cobrar un salario y irse a su casa y que el trabajo quede como quede, sino que lo hacen como una vocación, este, en general la empresa los respeta y ellos respetan a la empresa. El tercer círculo, digamos, es el de los este, fijos y estables, ¿no? Tienen cierto tiempo en la empresa, eh, pero no tienen esa vocación que tiene el famoso núcleo duro, digamos. Yo, en, en general, ese tercer círculo... Este, hace tiempo que están en, en la empresa pero no asumen responsabilidades, no se implican con la empresa como es, lo hace el núcleo duro eh, van a su trabajo cumplen con su función, puede quedar bien, mal o regular eso es lo que buscan a fin de mes cobrar su salario este, y mantenerse como tal y no aspiran a otra cosa es decir, es un, eh, una una persona personal este, que va a buscar su jornal en una obra, como lo puede ir a buscar en cualquier otro sitio. Como bueno, o sea, se hace afincó en ese sitio de trabajo, en la empresa, pues bien, eh, va a trabajar todos los días y no, digamos, eh, no, lo, no hace más nada, no, por la, por, no, no tiene otras aspiraciones. Luego está el cuarto y último círculo, el que yo llamo de los inestables o temporales, que es el personal, ese, cualquier oficio, que entra y a los 15 días, o a la semana se va, o al mes se va, es ese personal que falta mucho, este, que no aguanta en obra más de dos meses, tres meses... Este, también en este grupo están incluidos, por ejemplo, los subcontratos. Un electricista o el equipo electricista hace su trabajo y se van. Los fontaneros, los sanitarios hacen su trabajo y se van. Viene la persona del de suministro de materiales, deja todo el material, se va, las aberturas las deja y se va. es, decir, este, es ese personal que entra y sale de obra por diferentes motivos. Ese personal último del cuarto círculo, digamos, el obrero contratado, el que yo llamo golondrina, ¿no? Porque anda eh, circulando de una obra para otra este, y es muy inestable. Tiene unas características que en general son este, como muy inquietos, muy inseguros, eh, hablan mucho, eh, buscan cualquier pretexto para distraerse, distraen a los demás, es decir, son muy inquietos y hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué tener en cuenta estos círculos? Por lo mismo que veíamos en eh, las etapas de lo que es el liderazgo. Eh, el, el, Digamos, el, el equipo central, el, el círculo central, ¿sí? los capatazes, los jefes de obra, no le pueden mandar a hacer un trabajo de responsabilidad a un operario que es un buen trino, que puede estar una semana, un mes, este, y que no tiene absoluta implicancia con su trabajo ni con la responsabilidad. Pero tiene que saber en la dirección de obra que existen esos tres círculos. Si sí, hay uno con el que es fijo y sabe que cuenta siempre, hay uno que es fijo pero que no se implica mucho en la obra y después está el otro que es, este, digamos, temporal o eh, golondrina. Y tiene que tener en cuenta la hora de fijar las tareas este, y a su vez en este círculo, a medida que van entrando eh, y se van acercando al centro, son los que en su momento la empresa también, cuanto más cerca están del círculo central, como, como es el grupo del núcleo duro, más posibilidades tienen de acceder a, a cargos jerárquicos, a que le den también puestos de confianza de encargados de obra, eh, pero eso es todo un proceso. ¿no? Así que espero que esto les haya sido útil, eh, en el blog pueden este, ver mucho más de esto, en el grupo de Facebook también. Y bueno, estoy a su disposición para eh, lo que necesiten. ¿bien? Que tengan un muy buen día.